Con 41 minutos, 7 de la mañana. Con 41 minutos, nosotros continuamos con la, toda la información a través de 104.3 Gran Voz Radio y, sobre todo, la bienvenida a nuestros amigos seguidores de Diario al Día. Nosotros continuamos con las entrevistas de esta mañana y hoy en nuestra cabina nos acompaña el candidato alcalde del cantón Valencia, el ingeniero Celso Fuertes. Buenos días, bienvenido. Muy buenos días, licenciada. Jennifer Aguilar. Un fraterno saludo también a mi gran amigo, don Plutarco Sedeño. Y también agradecer a este gran espacio, a Gran Voz, y también al día, ¿no? Entonces, dentro de ello, para poder expresar los trabajos que, como alcalde, desarrollé, hoy en día como candidato, las propuestas que tengo para seguir trabajando por nuestro Cantón Valencia, quedarles eternamente agradecido por ese espacio que me brindan. Ingeniero, antes de solo ya ir con los proyectos, con las propuestas que usted tiene, más propuestas que tiene para el Cantón Valencia, vamos a conocer anteriormente, usted ya participó, bueno, ya como anterior alcalde es obvio, pero tenía otras dignidades de pronto, ¿sí? En el ámbito político. Sí, bueno, gracias a Dios en el año 2009, 2014 fui concejal, de ahí me ausenté hasta el 2019, donde tomé la decisión de retornar a la vida política hasta la actualidad, ¿no? Entonces, eh, bueno, en ese entonces me di ese espacio. Porque tengo en la sangre que Soy agricultor Mi señor padre tiene una, tenía una propiedad En el que le administraba dentro de ellos. Bueno, gracias a Dios Se dio esta oportunidad De venir a administrar los recursos de Valencia Y estamos trabajando Para ello, y si es que hay la oportunidad Este 5 de febrero Que me vuelvan a dar otra vez la oportunidad Mis queridos ciudadanos De mi querido cantón Valencia, tanto de zona urbana y rural Estaremos para seguir trabajando muy bien, ingeniero Celso Fuertes Ojos, su apellido, ¿no? Muy bien. ¿Cómo está eh, la aceptación del de cantón Valencia? ¿Sabe? Usted, como burgomaestre que ha sido, sabe que Valencia es uno de los cantones, después de Babahoyo, hablando en Te espacio de, uno de, los de los cantones más grandes de la provincia de Los Ríos, un cantón agrícola por excelencia. ¿Cómo está la aceptación en los recorridos de Celso Fuertes? Bueno, Valencia es el segundo cantón más grande de la provincia de Los Ríos, el 70% es de ruralidad, pero bueno, dentro de ella usted sabe que dentro de una administración hemos tenido tantas adversidades, como ya los tiene conocimiento la ciudadanía, como fue una posesión tardía, usted sabe que fuimos electos y Así fui es. en la provincia de Los Ríos, al mes fuimos posesionados, luego de ellos vino un paro nacional, luego de ello vino la pandemia, Luego de ello vino recortes de asignaciones por más de seis meses. Valencia tuvo un recorte muy fuerte que fue de 300 mil dólares mensuales. Estábamos hablando casi de un 60, 65%, porque Valencia percibe 590. Entonces eh, luego de ello vino otro paro nacional, luego vino la guerra mundial, pero no adicion adicional a ellos. Vino lo que nosotros dentro de una administración llegamos y nos encontramos con la pandemia más fuerte en la administración Que eran los alquileres, todo estaba alquilado, las camionetas, equipo caminero, garaje municipal, unidad de tránsito El registro de la propiedad, todo alquilado, mis queridos amigos Entonces dentro de ellos nosotros hemos ido poco a poco ganando esos espacios, ya tenemos una unidad de tránsito propia donde no está concesionada, tenemos un garaje municipal, tenemos equipo caminero, ya tenemos incluso encaminado a un nuevo cementerio ya se firmó el contrato y en estos próximos días se comenzará la construcción entonces dentro de todo ello nosotros hemos venido ante tantas adversidades superando para poder hoy en día encaminar esta, este nuevo reto a la reelección, usted sabe que hoy en día estoy con licencia ...hasta el 5 de febrero, pero dentro de ello he venido caminando y lo que usted me dice en la aceptación. Bueno, el ciudadano reconoce, ¿no? Que usted sabe que en los dos años de pandemia, Valencia, yo como alcalde, fui el mejor aliado hacia el Distrito de Salud, donde trabajamos de una u otra manera tanto haciendo centros de aislamiento temporal, dotando de tanques de oxígeno, dándole las camionetas municipales, porque hasta eso era alquilado antes, las camionetas municipales, nosotros adquirimos camionetas propias, nuevas, entonces como son nuevas, las pusimos a disposición del Ministerio de Salud Pública. Entonces eh, también dotábamos de alimentos, porque ustedes saben que la ciudadanía no trabajaba, raciones alimenticias, y luego de ellos nosotros incluso hasta medicinas dotábamos, pero luego de eso, nosotros, el trabajo de la ciudadanía, hoy en día que camino, muchas personas hasta lloran a veces, me dan un abrazo, me dicen, señor alcalde, gracias a usted estoy vivo, gracias a usted estoy viva, gracias a usted mi hijo se salvó, gracias a usted, eh, tengo a mi papá, entonces... Créalo que hemos sembrado tierra fértil y a uno claro, que claro. es, de, de créalo, comprometido con su ciudad, ciudadanía, porque usted sabe que en tiempo de pandemia muchos políticos se escondieron, pero el señor alcalde de Valencia estuvo al frente, incluso haciendo las pruebas rápidas que, donde un sector, lo voy a nombrar en el sector de la parroquia urbana, la un, Nueva Unión, de 30 pruebas rápidas que hicimos salieron 16 positivas. Y allí estaba Celso Fuerte. También en los centros de aislamiento temporal, viendo cómo estaba el manejo, el servicio hacia el ciudadano, porque nosotros dotábamos de recursos. Entonces, ¿qué le doy a conocer con esto? No es que los dos años de pandemia lo perdimos en no trabajar. Trabajamos, pero por la salud, por el ser humano, por el ciudadano. No había obras de infraestructura. Aunque aún así, me acuerdo que inauguramos el parque del Vergel, habiendo tantas adversidades recortes y todo pero dentro de ellos eh, el compromiso que existía de sacar adelante a nuestro cantón como administrador de los recursos estaba allí latente entonces hoy en día que camino la ciudadanía también comprende que hay muchos proyectos que se quedaron ¿Por qué? Porque no por las cuestiones de pandemia. Y a la vez agradecerle a toda la ciudadanía que me recibe en sus casas, me abren las puertas, porque eh, a la vez conversamos y me dan a conocer también otras necesidades que existen. No crean, porque hay unos sectores que hemos afaltado, hemos hecho a hacer a bordillos, ya no les falta más. Entonces, a veces les falta legalización, porque en Valencia tiene, cuando asumimos la alcaldía, el 70% no tenían legalizados sus terrenos, solo eran posesionarios. Hoy en día con la administración, ante las adversidades antes mencionadas, hemos, eh, hemos nosotros eh, en 30% cubierto de ese 70%, pero tenemos que seguir trabajando, por eso estamos en el proyecto de legalización, es una propuesta de campaña de continuar de continuar con lo que es la legalización, entonces eh, son directos por parte de la municipalidad y otros son con convenios con el Ministerio de Agricultura, porque ustedes saben que ellos regulan en la ruralidad. Entonces, también nosotros, dentro de, de todo este trabajo que hemos desarrollado, usted sabe que hoy en día la ciudadanía eh, reconoce. Hay otros bueno, hay otros partidos políticos que a veces eh, dentro de ellos, bueno, en tiempo de campaña, usted sabe, se dice de todo, porque habían recorrido hace cinco o seis meses atrás, eh, mientras ellos recorrían pidiendo el voto Celso Fuerte seguía trabajando para cubrir las necesidades que estaban en cada uno de los sectores entonces a hoy en día que he caminado he salido a desmentir todo lo que se venía dando y se venía hablando de la administración y la gente ha sabido entender y muchos dicen alcalde no es necesario que nos explique es latente, es palpante. Hoy en día estamos en construcción de un mercado nuevo para Valencia, que por más de justo 50 años, idea. justo más de 50 años ha venido funcionando y a eso, ese mercado está totalmente presupuestado y respaldado los recursos. Ustedes mismo hoy en día no ha visto ni ha escuchado incrementos en lo que es pagos de impuestos ni tasas en, en Valencia, más bien nosotros dentro de una administración hemos hecho rebajas. A, la, a lo que es a las plusvalías en un 50%, a lo que es eh, eh, un 75% en inquilinato. Entonces, quedamos a entender de que nosotros más bien al ciudadano hemos protegido tanto sus recursos y hoy en día, ¿por qué invita a hacer más obras? Muchas personas dicen, señor alcalde, ¿cómo hace usted los recursos? Lo que pasa es que nosotros hemos eliminado los alquileres. Aquí ¿No? en equipo caminero se pagaba en el año más de 320 mil dólares. Entonces, en lo que es garaje municipal, en lo que es eh, la unidad de tránsito y la unidad de tránsito que no está concesionada, genera recursos, ingresos para el cantón Valencia donde son reinvertidos en obras. Usted hablaba, este alcalde, este, este ingeniero, sobre el tema del de nuevo mercado que está en remodelación. ¿Cómo, ¿Cómo así? Porque es verdad, ese mercado tenía años y años así, ¿no? No, no, no cambiaba. ¿Ya es para cambiar la imagen del centro de Valencia? Sí, bueno, nosotros tenemos una idea de que tenemos que hacer un Valencia futurista, un Valencia próspero. Usted sabe que eso también atrae turismo. ¿no? Primero vamos a regenerar, perdón, vamos a cristalizar este, este mercado nuevo, nuevo porque es todo, la infraestructura no es remodelado, y también luego... De ellos, si es que hay la oportunidad por parte de la ciudadanía, eh, me, me apoyan. Vamos a remodelar lo que es el patio de comidas, que también ya tenemos un proyecto. Y lo que los recursos, cuando se respetan con honestidad, cada centavo que deposita los ciudadanos pagando sus impuestos ¿no? eh, de una manera responsable, alcanza y sobra. Muy bien, 7 de la mañana con 50 minutos, 7 de la mañana con 50 minutos, mi estimado ingeniero Celso Fuertes, dos preguntas. Siendo Valencia eh, agrícola por excelencia, ¿qué, eh, qué está haciendo eh, Celso Fuertes? Punto uno y punto dos, ¿qué le falta al Vergel para que sea parroquia del Cantón Valencia? Bueno. Vamos por la primera. Nosotros, por ejemplo, en recorrido, usted lo ha dado a conocer, Valencia es netamente agrícola. Por eso que nuestra administración le llamó Valencia Agrícola, respetando a las otras administraciones que le pusieron otro nombre. Bueno, pero ellos no han sabido respetar nosotros. Hoy en día tenemos una propuesta de comprar una planta asfaltadora. ¿Por qué? Porque Valencia es bendecido por Dios y netamente la materia prima la tenemos piedras para triturar, lo que es lastre, lo que es arena, ¿no? todo lo que es para hacer base, subbase. ¿Y cómo lo vamos a manejar? Porque muchas personas dicen, tenemos bien Ríos casi manejándose de una manera no adecuada. Tenemos en la maná otra manera no adecuada. Nos han dado observaciones, pero en base a esas observaciones nosotros hemos hecho los respectivos eh, autocríticas y también re, las cuestiones adecuadas para que no exista ningún fracaso. ¿no? Entonces, ¿qué hemos hecho? Manejarla directamente en la empresa. ¿no? No, no empresa, sino directamente lo que es la planta asfaltadora, como mediante el departamento de planificación, obras públicas de planeamiento urbano y rural, donde se generaría un departamento de asfalto, ¿no? para poder del manejo de asfalto, para poder nosotros direccionar y cumplir no porque esto lo haríamos nosotros como directamente en los centros poblados urbanizados del sector rural y lo, también lo que es lo urbano y también dentro de ellos firmando convenios con la prefectura de los ríos para poder intervenir en la ruralidad. Usted me decía qué hacemos por los agricultores. Vea que nosotros mejoramos vías de segundo y tercer orden. Eh, hoy en día, ya que tenemos ese equipo caminero nuevo, nosotros desde el mes de mayo hasta la actualidad hemos hecho más de 300 kilómetros de lastrado y reconformación de vías. Pero vemos que se han deteriorado. Entonces, eh, por ejemplo, en la primera, segunda, tercera banquera, son lomas y se han deteriorado ¿no? dentro de ellas. ¿No? Entonces eso invita a que el ciudadano ya no quiera asfaltado, eh, sino quiera asfaltado. Entonces nos invita a que nosotros procedamos dentro de nuestra propuesta y el ciudadano sabe que cuando lo proponemos lo cumplimos. ¿no? Entonces es dentro de ella para dar cumplimiento en base a esta planta asfaltadora para cubrir esos inconvenientes. Y la segunda pregunta era... ¿Qué le falta al Vergel para que sea parroquia? Ah, ya, cierto, a mis hermanos del vergel. Eh, bueno, nosotros ustedes saben que tuvimos un inconveniente en el año 2020 a nivel nacional. Por cuestiones de pandemia del COVID no se desarrolló el censo nacional. Uh -huh. ¿no? Y nosotros ya tenemos limitado todo como va a ser el, la parroquia rural del Vergel. Pero dentro de ello estamos esperando el censo nacional. Nosotros queríamos re realizar un censo. Ya tiene los pues, habitantes, mi estimado Inge, ya, ya, ya tiene, tiene los habitantes. Ya tiene, tiene los habitantes o sea, dentro del todo el así. área. Sí, no. estamos esperando nomás lo que nos den nos den el, el Sería censo la primera, ¿verdad? primera, Sería parroquia. la primera parroquia rural que tenemos un compromiso con los hermanos del Vergel, como se lo he dicho. Bueno, nosotros estamos para trabajar, para cumplir porque cuando yo me comprometo, lo cumplo. Y bueno, lo hemos demostrado incluso en un plan Casa para Todos, que muchas personas lo cogen de modelo, ¿no? Porque esto es en base a gestión con el gobierno nacional. Entonces nosotros, gracias a Dios, principalmente de la mano de Dios, se ha dado cumplimiento de poder cristalizar 140 soluciones habitacionales, licenciado. Entonces, licenciado Plutarco y licenciada Jennifer. Entonces, dentro de ellos... Quedamos a entender de que nosotros en la nueva propuesta tenemos para hacer un nuevo proyecto y ya sabemos cómo hacerlo, cómo gestionarlo. No es de ofrecer, sino de cumplir. Dar a conocer a la ciudadanía que donde ejecutamos esa obra estaba botado esos terrenos más de ocho años, más de ocho años. Pero bueno, llegó un alcalde comprometido con su ciudadanía en la que gracias a Dios se ejecutó y se cristalizó porque también hubieron adversidades, porque hubieron cambio de empresas, porque eran empresas chinas, eh, había incumplimiento en el uno y bueno, gestionamos nuevamente y se culminó la obra, gracias a Dios. Bueno, y tenemos eh, algunas situaciones, como le doy a conocer, también en los servicios básicos en lo que vamos caminando con la ciudadanía, que nos dan a conocer, señor alcalde, no tenemos agua, Sí, entonces esas observaciones las acogemos con responsabilidad porque esa planta de agua potable, el plan maestro de agua potable fue firmada, ejecutada, pero dentro de ellos de una manera no adecuada. ¿Qué pasó con ellos? De que cuando apenas asumimos la alcaldía eh, ya nos citaron porque no se habían pagado los, lo, la expropiación al dueño de los terrenos, ¿no? al señor Marín Villamarín. Entonces nosotros fuimos y a la vez en el Cantón Namaná no, no nos dieron el fallo, le dieron el fallo a favor del señor Villamarín, Marín Villamarín. Luego procedimos a ir a la Tacunga, donde gracias a Dios se defendió el proyecto y luego de ello encontramos otras adversidades, que es lo que era la línea de fábrica. Los terrenos no constaban de acorde a las coordenadas, nos tocó nuevamente hacer los estudios, nuevamente eh, hacer las escrituras, no, no, no, no entonces eso es lo sí. que ha venido atrasando, pero gracias a Dios todo eso se ha superado, ya hoy en día incluso hemos tenido la visita del banco de desarrollo, han venido a hacer las evaluaciones, las valorizaciones de acuerdo a los avances de planillas y se, entonces dentro de ellos eh, se hacía un recorrido más de 45 minutos hasta una hora, hoy en día en cinco minutos de ahí de San Pablo I ya está en el Cantón Valencia, adicional a ellos este puente eh, hoy en día es verdad tenemos muchos problemas en el puente Pantaloni sobre el río San Pablo que es por la vía del Zapote, ¿no? entonces el ciudadano que quiere escuchar un compromiso nosotros con el señor prefecto Johnny Terán Salcedo incluso ya ha hecho una evaluación porque usted sabe que luego se realizan los estudios porque van pilares y todo dentro de la infraestructura y de luego de ellos vamos a construir un puente sobre el río Pan el puente Pantaloni lo, lo, lo de ya dejaría de funcionar, haremos un nuevo puente de dos carriles en el que el ciudadano le ha agradado. ¿Por qué? Porque ya nosotros hemos cumplido, no es que, hemos no es que ofrecemos y no cumplimos. Entonces hemos cumplido, ¿no? Por eso le digo, ante tantas adversidades ese puente también en tiempo de pandemia, lo entregamos a la ciudadanía también. Eh, bueno, eh, dentro de ellos vialidad. Y todo ello se ha hecho un trabajo en equipo con el prefecto Johnny Terán Salcedo, como lo dije anteriormente, Valencia es más rural que urbano, pero el señor prefecto siempre ha tenido la disponibilidad de trabajar de una manera en desarrollo para nuestro cantón Valencia. Muy bien mi estimado Celso, en un minuto dígame, ¿qué le hace falta a Valencia para seguir siendo el cantón jardín de la provincia de Los Ríos? Bueno, usted lo dice vea como dice, jardín de Los Ríos, eso es de la anterior administración, su amigo tiene considerado como Valencia agrícola Ya, ¿Ya? ¿Por qué? Porque usted lo ha dicho por, la, por lo que Valencia es agrícola uh -huh. netamente, ¿no? Entonces, luego de ello, ¿qué tenemos? ¿Qué le falta a Valencia? Bueno eh, lo que hemos conversado es en base a las necesidades adecuadas. Valencia es de culminar el Plan Maestro de Agua Potable, lo que es Valencia, la Unión Nueva Unión, como lo he dado a conocer que en el primer semestre se estará cristalizando esta obra, también lo que es un nuevo alcantarillado, pues, porque es el alcantarillado que nos dejaron y dejaron funcionando de una manera no adecuada, donde hoy en día existen muchos inconvenientes en muchos sectores, hay que hacer un nuevo, bueno ya tenemos un nuevo estudio hemos presentado al Ministerio de Ambiente, de Agua y Transición Ecológica que ellos nos dan la viabilidad técnica donde vamos a ejecutar un nuevo proyecto tanto de lo que es alcantarillado fluvial y alcantarillado sanitario, usted me va a decir dónde tienen los recursos, ya tenemos en el Banco de Desarrollo, hemos seguido dialogando, conversando para poder ejecutar, bueno, qué le falta eh, para que Valencia sea el Valencia Agrícola, ¿no? Uh -huh. Entonces nosotros, es logo, es suyo. sí, es ya. un Valencia Agrícola es nosotros como le he dado a conocer, bueno cumpliendo, ¿no? Cumpliendo todo lo que es la movilidad, hoy en día estamos eh, caminando con un nuevo equipo caminero propio, entonces estamos mejorando la vialidad. ¿Qué nos dice la ciudadanía, señor alcalde? Nosotros queremos que nos ayude con la movilidad, las vías, así sea de segundo y tercer orden, para poder sacar nuestros productos. Entonces usted sabe que a veces se les abaratan los, los, los costos. ¿Por qué? Porque no tienen, no tienen eh, sus vías en buen estado. ¿Qué digo yo? Una vía en mal estado un racimo de plátano, si es de pagarle en tres dólares, solo le pagan en un dólar o dólar y medio. Desde allí el agricultor, el productor, está perdiendo. Entonces nosotros hemos mejorado la vialidad eh, con este nuevo equipo caminero, como le di a conocer, más de 300 kilómetros se ha mejorado y a la vez estamos nosotros trabajando. Y bueno, y en base a que a veces hay muchos compañeros, alcaldes, alcaldesas que dicen, no son mis competencias, yo en seguridad hemos venido trabajando, hemos venido a gestionar ante el Ministerio del Interior para poder firmar un convenio específico para poder dotar a la policía de motos, de movilidad, porque ustedes saben que esa es la problemática grande que tiene hoy en día la Policía Nacional para brindar una seguridad eh, óptima y adicional a ellos, vamos a implementar cámaras en espacios públicos donde en sí hablemos de parques, no. también vamos a hacer en las instituciones educativas, cómo va a ser el manejo va a ser mediante la policía en las instituciones educativas y vamos a incluir a los padres de familia que tengan la clave porque usted sabe que estamos en pleno siglo XXI, usted le da la clave y usted sabe cómo está su hijo, puede usted desde su teléfono siempre y cuando tenga la internet monitorear y bueno y junto al prefecto también hemos dotado en algunos puntos a nivel del Cantón Valencia lo que es la internet gratuita ¿no? y también electrificación porque esto qué brinda seguridad donde Existe un proyecto eléctrico donde hay luz, ¿no? donde en sí produce seguridad al ciudadano. Y en base a salud, nosotros estamos encaminados dentro de esta administración mismo. Y ustedes saben que tenemos ya hoy en día una cama baja propia, porque todo era alquilado, ya tenemos propio. El cabezal, nosotros hemos visto de que podemos adquirir lo que es una clínica móvil para que el cabezal lo traslade a diferentes sectores, tanto de zona urbana y rural, que muchas veces no puede acceder la salud. No, no son competencias nosotros, pero sí es la responsabilidad, porque por algo somos los administradores de los recursos de los valencianos, entonces esta clínica móvil solo estamos esperando la verificación de producción nacional de parte del CERCOP para poder nosotros acceder. Y también, luego de ellos también un centro materno infantil que lo he venido gestionando pero no se cristalizó, ¿por qué? Porque ellos quieren hacerlo ambulatorio. Que es ambulatorio de que las personas, que las mujeres puedan dar parto normal, lo realicen en Valencia. Y las que son por cesárea, se han trasladado hasta aquí al hermano Cantón Quevedo. Entonces nosotros estamos seguimos gestionando de que sea el servicio completo en Valencia. Entonces en eso estamos. Y por eso nosotros ya estamos eh, nuevamente a partir de, del 6 de, de febrero, eh, que retornamos a las actividades nuevamente como alcalde ojalá que haya esa oportunidad este 5 de febrero de volver reelecto y si que no, igual usted sabe que siempre hay que seguir trabajando hasta el día que tu ciudadanía te ha designado como autoridad y tienes que dar cumplimiento porque nunca debes salir por la puerta de atrás, sino por la de adelante donde tu ciudadanía te brindó ese apoyo, ese respaldo y a la vez para seguir trabajando ¿no? entonces eso es lo que falta en Valencia, incluso eh, hemos ampliado muchos puentes, ¿no? Y sí. falta mucho por hablar. Yo sé que nos queda corto el tiempo y doña Jennifer dice como que dice... No, tranquilo, estaba para dar a conocer las propuestas que tiene, porque los valencianos <ríe> tienen el derecho de conocer las mismas propuestas que usted tiene, sobre todo para seguir mejorando a la ciudad. Sí, estamos dispuestos, vamos a ampliar también en el área social, apoyar los diferentes proyectos, emprendimientos, ¿no? Entonces eh, los proyectos eh, sociales, dentro de ellos están con los CDI, Centro de Desarrollo Infantil, cuando yo fui alcalde solo habían siete hoy en día hay nueve en base a gestión hemos, ante el MIES, hemos obtenido eso, y hoy en forma, bueno, es el único convenio que tenemos, y de forma directa hemos desarrollado lo que es el manejo del centro gerontológico para nuestros adultos mayores, antes había la cobertura de 50, hoy en día tenemos de 80, y vamos a asumir a 100, entonces eso incluso a mujeres emprendedoras, porque ustedes saben que hay que darles un acompañamiento las mujeres hoy en día, en base a las necesidades, en base a la focalización que desarrollamos con el departamento social, ya tenemos conocimiento de qué desea la mujer emprendedora para poder ella encaminar y adquirir conocimientos. Entonces, eh, esto es lo que nosotros estamos encaminados y trabajar por nuestro cantón. ¿no? Entonces, y bueno, incentivos tributarios, darle a las personas que vayan a invertir en Valencia. ¿Por qué dar incentivos tributarios? Para atraer a la inversión, que digo yo, para personas que quieran hacer urbanizaciones de una manera ordenada, en base a las ordenanzas también, nosotros eh, le damos eh, ese incentivo tributario. Y usted sabe que generando eso, ¿qué genera usted? Empleo, porque Valencia quiere la ciudadanía trabajar. ¿No? Usted sabe que hoy en día que comenzamos la construcción de, del cementerio, hay trabajo, hay trabajo indirecto, ¿no? Pero por parte de la municipalidad. También en lo que estamos construyendo el mercado, hay trabajo, hay empleo indirecto. Entonces dentro de ellos. A lo que vayamos a construir el municipio propio, porque es alquilado donde estamos hoy en día, ¿no? entonces dentro de ellos también genera empleo. Entonces también estamos nosotros destinando al empleo, ¿no? incentivando, porque qué he caminado, señor alcalde, soy maestro, pero no tengo oportunidad. Y también en base a, a, a diferentes situaciones, nosotros seguimos dinamizando la economía del cantón. Usted mismo ve hoy en día en Valencia. Valencia era antes un cantón de paso. ...hoy en día es comercial... ...porque... Bueno, ha crecido bastante para Valencia en el ámbito del comercio, ¿no? En el ámbito del comercio. Antes solo era sábado, domingo y lunes. Hoy Pero en día todo el, el hornado, nada el más. El hornado, ¿no? sí. Cuando son las fiestas de Valencia también vienen de, de otras ciudades a, a invertir en Valencia, ¿no? Sí, bueno, nosotros hemos incluso una iniciativa que tuvimos en esta administración es de hacer los carnavales, que nunca se venía desarrollando. Y usted vea cómo atrae el turismo, cómo claro. genera recursos, cómo quedan los ingresos, los recursos en Valencia. Entonces, esto es lo importante que nosotros con una administración muy responsable ante la ciudadanía lo hemos desarrollado. ¿Falta mucho por hacer? Sí, porque de acorde como van creciendo nuestros pueblos van adquiriendo necesidades, ¿no? ¿Qué digo yo? Hoy día le hice un parque ya mañana no necesita un parque Ya mañana necesita un pozo de agua potable Ya no necesita mañana un pozo de agua potable Que necesita otra obra Que sea asfaltada, aceras y bordillos Y así son nuestras comunidades Como van creciendo, hay que ir cubriendo Esas necesidades Oye, y Valencia también está caracterizado por traer buenos artistas Cuando son las fiestas, ¿no? Sí, bueno, nosotros, eso se caracteriza Valencia y a la vez Valencia es un cantón muy hospitalario Y usted sabe que, bueno Hay que agradecer a Dios que no hay esas situaciones violentas, donde todavía la ciudadanía... No, eh, bueno, no es que estamos exentos, sí hay, ah. pero un mínimo, no hay que deslindarnos de la ah, verdad, porque sí. no hay que mentir al ciudadano, hay que, más bien al ciudadano, darle la la, la, la, la, la, la, la verdad, la verdad, porque a veces no podemos andar confiados también, ¿no? No podemos andar confiados. ¿Sí ves? Sí, a veces ¿qué hacemos? Qué sacamos confiado? Bueno, yo he visto que a veces estamos parado un, estamos parados, que digo, esperando el bus, y estamos con el celular afuera, y yo sé que estamos tenemos que estar en un lugar seguro, porque, escucha, hijo, escucha. No, pero dentro de ellos a veces eh, también jugamos con nuestra seguridad, pero allí estamos nosotros haciendo ese acompañamiento para que se brinde una seguridad eh, con los policías, hoy en día Valencia no tenía un teniente coronel, Hoy en día ya tenemos un teniente coronel en Valencia más 15 policías más que están la, para poder salvaguardar la, la seguridad de nuestro cantón. 8 ¿No? de la mañana con 11 minutos. Muchísimas gracias, alcalde, por visitarnos acá en la cabina de 104.3 Gran Voz Radio y a nuestros amigos seguidores de Diario al Día conociendo las propuestas y proyectos ya realizados el ingeniero Celso Fuerte quien va por la reelección de la alcaldía del Cantón Valencia, muchísimas gracias a usted doña licenciada Jennifer y a mi gran amigo don Plutarco, a los tiempos lo vengo a encontrar lo he cambiado ¿no? verdad, Mándale, claro, o usted, lo veo igualito está rejuvenecido, parece que es full colágeno <risa> muy <risa> bien y antes de despedirme esa noche no me replutarco. Plutarco ¿eh? <risa> <risa> ¿sabes por qué le digo? entonces dentro de ellos <risa> Ah, Hay que al ah, alcalde, porque esta señora es cargosa. Ah, ya, usted quiere desquitarse. Entonces, Obvio. No, entre amigos, Hay que no. desquitarse? Podemos, nada, no podemos, nada, alcalde. Amigos. No, no, no, para nada. <risa> bueno, antes de despedirme, quiero darle a conocer a la ciudadanía que hoy en día estaremos con el señor prefecto a las 2 de la tarde entregando, bueno, el señor candidato a prefecto, como es nuestro gran amigo, el señor Johnny Terán Salcedo, en el sector Costa Azul entregando plantas de cacao. Y luego de ellos, a las 4 de la tarde, vamos a hacer una caminata en Valencia, esperando que nos acompañen la ciudadanía, todo en sí, quienes apoyan, tanto a Celso Fuertes, a los concejales de Valencia y también al señor prefecto, Johnny Terán Salcedo. Y también a partir de las 6 de la tarde, estaremos arrancándole la sonrisa a los niños del sector Elvergel y todos los sectores aledaños con una chocolatada que vamos a desarrollar. ¿no? También se le va a dar juguetitos y caramelitos a los niños que se den cita en el bello sector El Vergel. Y también las personas aledañas que quieran asistir, que le hacemos la cordial invitación, que se den cita, ¿no? porque ustedes saben que tenemos diferentes sectores aledaños al Vergel, para que se den cita y poder compartir una Noche Amena junto al candidato a la prefectura de la reelección como es el señor Johnny Terán Salcedo, a su amigo Celso Fuertes que va a la reelección como alcalde de Valencia y también junto a mis compañeros concejales y concejalas que están a la candidatura, bueno el concejal, el ingeniero Javier Albán va a la reelección, la abogada Paulina Vergara, también el señor Wellington Villamil también eh, lo que es la señorita Rosita Vera y también el señor Bolívar Góngora entonces le hacemos la cordial invitación y a ustedes también, para que vayan a compartir con nosotros, y, y le invité la doña Jennifer, hoy que se ha quedado frío don Plutarco, parece que algo pasa está preocupada, es que no, sabe no, que tranquilo. usted me va a contar algo, es que sabe que usted me lo va a contar muchísimas gracias ingeniero por su visita acá en la cabina, nos damos un pequeñísimo corte y ya retornamos con más noticias en tu trabajo, en tu auto, en tu casa, sintoniza Gran Voz 104.3 FM. Hacemos una pausa y enseguida regresamos con más información. Somos la Alianza Informática.